El tren del abuelo. Abuelo, ¿tú te subiste alguna vez a ese tren? ¿Qué tren? El tren que iba de Coina a Málaga, atravesando Laurín el Grande, Laurín de la Torre y Churriana. Sí, claro, muchas veces. ¿Ah, sí? Sí, y algunas, incluso con mi abuelo, tu tatarabuelo. ¿Y viajaba rápido? Bueno, para la época sí. Aunque a ti, acostumbrado a otro ritmo, quizá ahora te parezca lento. Era de vapor, ¿sabes? Y se alimentaba de carbón. Tardaba en llegar a Málaga dos horas. ¿Dos horas? Bueno, para aquel tiempo fue un gran adelanto. Apenas había coches o camiones, y facilitó mucho las cosas. Javier escuchaba con atención lo que su abuelo le explicaba. Te voy a poner un ejemplo, para que lo entiendas mejor. Si tu tatarabuelo hubiese querido llevar un bulto grande a Málaga, habría tenido que llevarlo en un carro tirado por bueyes, mulas o caballos. Y esos animales habrían ido mucho más despacio. Además, nadie habría podido garantizar que alguno no se pusiese terco o enfermo por el camino. Los animales se cansan como las personas. Y aún así, aunque no hubieran tenido problemas que les hubiesen retrasado, habrían tardado seis o siete horas. Oye abuelo, ¿y tú? ¿Estuviste allí el día de su inauguración? Yo yo todavía no había nacido Date cuenta que yo soy muy joven Solo tengo 73 años Y el tren, si hoy existiera Habría cumplido 100 Debió de ser todo un acontecimiento Mucha gente debió acercarse con curiosidad A ver cómo era aquel artefacto de hierro Del que todos hablaban todo el mundo querría tocarlo y se querría subir. Seguro que la estación fue engalanada y una banda tocó música para la ocasión. Nada que llegase hoy a la comarca supondría una revolución parecida. Aquel tren cambió la forma de vivir de aquella gente, como Internet a vosotros. Por muy lento que nos parezca hoy que viajaba, aceleró el ritmo de las cosas. ...favoreciendo el florecimiento de muchos negocios. El tren debió mejorar el nivel de vida de mucha gente. Sí, de mucha gente, repitió pensativo. ¿Quieres que subamos? ¿Subir? ¡Al tren! ¡Claro que quiero! ¡Pues venga, subamos! Abuelo y nieto se ayudaron mutuamente con los escalones. Ya dentro se acomodaron en un asiento... Fue entonces cuando personas vestidas de época se empezaron a subir también. Les daban los buenos días mientras ellos respondían asombrados. -bu «¡Buenos días!» decía el abuelo. «¡Buenos días!» decía Javier. Y se miraron. Parecía que de pronto hubieran viajado en el tiempo. Pero, ¿cómo? ¿De dónde salía aquella gente vestida así? Sentados, mirando por la ventana escucharon al jefe de la estación que gritaba ¡Viajeros al tren! ¡Viajeros al tren! Entonces, el abuelo en un acto reflejo le dijo ¡Corran! ¡Bajémonos! ¡Que el tren está a punto de partir! Javier le siguió, y cuando ya estaban abajo, vieron cómo éste agitaba una bandera. Una densa nube de humo empezó a salir de la chimenea y las ruedas de hierro comenzaron a dar vueltas. La locomotora se había puesto en marcha. —¡Cómo mola! —dijo el chico. —Pero, ¿de dónde ha salido toda esa gente? —se preguntó incrédulo el abuelo. Quizá, sin darse cuenta, hubieran viajado en el tiempo. —¡Bueno, volvamos a casa! —exclamó mirando el reloj. —¡Que es ya la hora de almorzar! La verdad es que, de haberlo contado a sus padres, no le habrían creído. Habrían pensado que estaba bromeando. Pero el mero hecho de subirse a aquel tren ya era viajar en el tiempo. Porque 100 años más tarde, los trenes ya no eran así. Subidos a él, no les había costado imaginar cómo era la vida por entonces. Abuelo, ¿te imaginas haber ido a Málaga? El abuelo le miró y se rió. ¿Te habría gustado dar un paseo por Málaga? ¿Por el centro? El chico asintió con la cabeza. Y ver a la gente, sí. Quizá podamos repetir esto otro día. Hoy tus padres se habrían preocupado. Otro día les avisamos con tiempo. ¡Quién sabe! Quizá a ellos también les apetezca saber cómo era la vida en Málaga hace 100 años.